Y me voy a dejar algo que sé que vas a querer buscar. Bueno hace otro. ¿Qué, ¿Qué hacen, no? Cuanto todo con los flippers -flip kills. -flip. Ahí va. en B la bravo, es nuestra. Tu está hay uno aquí campeando vale, lo vi está por izquierda está por aquí izquierda aquí. No te, por la te voy a matar por la espalda la oh, capturará aquí no disparo bro, que no se vea nadie Tenemos capturé ¿no? Ok, me dieron bastante duro. no están quitando A Así que hay que quitarle a B Hay que quitarle ese Hay que quitarle C también Pero, uh, A ver si se ha tirado o no Me deja un tiro este. Bueno que bro, ya estás fuck ¿Por qué no se moría? No entiendo ¿Cuántas golpes le tenía que dar por morirse? Porque era tan obvio que nos iban a agarrar. Ah. Ahí, dos. Bueno, tengo dos. Qué sí, sencillo. ¿Qué captura yo? ¡Lol! Take A, take A, take A. Madre mía, el tipo como me dio en la cabeza, justo, bro. No me jodas, está todo el equipo aquí, tú. Ah, el Me están quitando todas tres, bro. Bueno, me defendieron. Eso, quítense, quítense, quítense. Oh, la verga. Mejor lo no, no, un tiro, tú. ¿Y qué? Quita... Nos quitamos el cerebro. Están haciendo puntos a juro porque sí. Voy a quitarles de. ¿eh? No me vale verga las... Tiro ahí uno de nuevo. Ah. Bien. Tenemos que ir a quitarles. No me 40 y 40 y 40 y 40. ¿Por mata. Estoy muerto, bro. Estoy... Sabía que estaba muerto. Mientras tanto les quitan, a ¿eh? es que no se dan cuenta. ¿Qué tiene? Están quitándose. Sí. No va a quitarse. Vamos. Hay uno que va a ir a por. Acá. A un tiro que lo dejé, bro. A un tiro que lo dejé. What the fuck? Un puto, WTF, No entiendo. Cuando pasa eso no lo entiendo el juego, bro. Eso es lo que veo no bro. A Me A ver. A A ver. A ver. A A A querer ¿Qué, ¿Qué hacen, bro? Corto todos con los triple kills al no, la doble ¡Ah! ¡Un tiro! ¡Uh! ¡Qué buena la hice! ¿Qué he tocado? solo? ¡Mate de pi! Y voy a quitarle ¡Eso! Estoy chuteado. Acá. Y voy con las tú tú Por el RPG. ¡Sabra! Doble. GG. <ríe> Hasta la próxima. Un gusto a la misión. Qué mal. No me ha ganado nada, no la maté. Se la pegué. <tose> is a RPG on B. Take it. Hasta la próxima okay. muerte doble. Y me no, están quitando, no voy a apurar. No así, me jodas, que me da como. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Pero pues sigue. No me jodas, ah, estar ahí dos. Están ah, agarrados de las manos. Aquí. A ver si sale por aquí. Vale, por aquí. ¡Ah, un tiro! ¡Qué buena equipo! Me acabas de salvar el culo. Me acabas de salvar el culo, bro. Literalmente, bro. Voy a tirar una granada. Eso se motiva, por eso. El enemigo ha Uh un tiro un tiro te acabo de dejar Han tocado Han tocado a los dos ah, los dejé tocado a todos a todo el mundo los he tocado Voy a por C. Voy a por C. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ah, eran dos. No eran uno, eran dos. Ah. Ah, vamos equipo, no nos queda nada para ganar. ¿Dónde no capturo qué? Si capturé no capturan nada. ¡Jajaja! Ah, ah, ah, ah. Hello, my little friend. Tu equipo está puntuando. ¡Perfectión a punto! ¡Puerta, esta ¡Qué granata, MOP! Vamos a si me toma o lo mata, no lo mata, lo mata. Eh, reiniciar 11. Pero tomamos eh? No va. No va at all. No sigo vivo A un tiro, bro A un tiro, literalmente ¿Muerto? Muerto Muerto Muerto De nada, bro Mantuve lo más que pude Mantuve lo más que pude 23 kills Vamos oh, no oh, no he llegado a las 30 bombas? Sí, sí.